Actuado, ¿no? Sí, Porque más que la, la, la región. O ¿a sea, qué vemos tu presencia aquí en Cancún? Esta es la tercera vez que estoy aquí en, en Cancún. Eh, ya he venido en otras ocasiones a dar conferencias y charlas también de, y capacitaciones sobre animación 3D. En este caso, vine a, a presentar un cortometraje que estuvimos trabajando este, este año, que se llama Caminantes. Y de hecho, ahora el viernes vamos a estrenar un segundo capítulo. Caminantes es un personaje. Es una serie que involucra varios personajes. El principal es una llama, un guanaco, uh -huh. que vive en los Andes, en el sur, y que bueno, es un, un paisaje muy característico, así que tiene unas aventuras muy particulares. Muy bien. Eh, ¿qué, qué, ¿De qué se trata la conferencia que a encanta? Vamos a presentar tanto a nivel artístico, lo que es el, el corto en sí, pero también vamos a mostrar un poco del proceso de cómo se realizan estas animaciones 3D, porque esta, en este año mi visita también involucra un par de eh, capacitaciones, unos cursos que vamos a llevar a cabo y vamos a mostrar cómo se hace esto de la animación 3D, ¿no? este mundo de, de hacer dibujos animados. Es un poco lo que hace estudios Pixar y demás, esa animación por computador. Exactamente, uno no, no dibuja cuadro a cuadro, sino que lo dibuja en la computadora y le da la vida a través de ahí, la iluminación y, y los, los vuelve a la vida. Entonces pues es, es el futuro de la... ¿De la, de la del cine? Pues sí, del cine también, porque incluso en películas en donde están involucrados actores hay animaciones de este tipo, ¿no? Sí, hoy en día están en todo, desde lo que es hasta publicidad, incluso a lo que es cine y televisión, está la animación 3D está en todos lados, incluyendo videojuegos. No es muy diferente de lo que vemos en el cine. El, el sistema es prácticamente lo mismo. Muy bien. Cualquiera puede eh, aprender eso, así me... Quiero ser quiero claro, fácil para quienes ya tienen una experiencia y una carrera en edición, en animación, que manejan los programas de alguna manera es fácil dar ese paso a ser creativos, a poder llevar a cabo animaciones que parecen reales Sí, sí, sí, está abierto a todo el mundo de hecho el software que utilizamos, el programa de animación que utilizamos es libre y gratuito entonces puede descargarse desde internet y cualquiera realmente puede acceder a hacer esto hay mucha documentación en YouTube, tutoriales y... Es una linda linda comunidad, se llama, ¿no? Hasta Pero no hay que tener talento, hay que tener eh, sensibilidad, creatividad para poder hacerlo, ¿no? Tiempo, más que nada, primero, y dedicación, porque es un proceso muy lento. ¿sí? El crear estos personajes lleva desde hacer cada uno de los puntos que los crea, la textura, el cabello, la iluminación, es un proceso lento, es bastante largo, no es que lo hace todo en la compu, computadora Claro, pues hay que dibujar, ¿no? Sí, básicamente Finalmente sería que, como... Volver... Sí, Finalmente hay que dibujar. Si no haces un dibujo, si no eres artista para hacer un dibujo, pues no puedes seguir de ahí. Aunque, si alguien hace el dibujo, tú como animador me imagino que puedes animar ese dibujo, ¿no? Sí, realmente un animador, el, el que realmente se nota que es el que es animador que lo lleva, puede tomar un cubo y darle vida. Puede tomar una esfera sin ojos, sin brazos, sin nada, y darle vida a algo así. Eso realmente es, es el arte. ¿Y a ti qué más te apasiona de tu trabajo? Me gusta, la animación me gusta muchísimo, lo, lo disfruto mucho, pero la parte de la iluminación y de cambiar el estado de ánimo, cambiar la, la iluminación, la fotografía, los colores, para que pase de una escena triste a una escena feliz y para que eh, transmitir ¿no? con, la, con la escena y los colores. Yo aquí tengo dos postales de tu trabajo, de, es parte de los cortos sí. que tienes en, en Caminantes, ¿no? Y es la, la llama a la que tengo que estas esas fotografías o postales. Sí y pues muy expresiva la verdad la, la, la, tiene una cadena de buce que no puede poner <risas> pobre, sí, la verdad que en el primer capítulo que, que de Caminandes que está en caminandes.com, lo pueden ver también eh, o en YouTube también, eh, es, la pasa un poco mal <risas> las hay muchas muchas llamas, muchos guanacos en, en el sur de, de la Patagonia eh, hay una ley que los protege, pero el único predador que tienen no casi ya está extinto, el puma entonces hay muchos, muchísimos y después, quizás cruzar lo que es la carretera y eso. Y el primer corto eh, podemos ver esta misma esta tragedia, ¿no? No. O sea, no, no tan tragedia, sino es son caricaturas. Hoy, hoy en día la competencia me imagino que es mucha. ¿Y tú cómo, cómo, cómo has sobresalido? ¿Cómo has hecho para sobresalir? Lleva lleva mucho tiempo, ya hace unos 10 o 11 años que estoy con esto, con, con lo que es animación. Empecé a, a colocar mis trabajos en internet y luego, eh, más, mientras más te dedicas a un estilo en particular y le pones mucho, mucho tiempo a ese estilo, es como que te ayuda a sobresalir. Pero siempre practicando en otros también. Y, y a la altura de este trabajo que ya tienes hecho y, y los juegos que has tenido, ¿qué aspiras? Eh? ¿Dónde está tu mirada de eh? Y me gustaría seguir haciendo, vivir de hacer dibujos animados y caricaturas, más allá de, de lo que es el, el software y promover esta cultura libre. El, el corto también está liberado bajo una licencia Creative Commons, que es una licencia que permite reusarlo, compartirlo, estudiarlo, descargar de Internet los archivos que hacen el corto. Este personaje se puede descargar incluso y compartirlo, ¿no? De, esto de, de hacer y no, no encariñarse tanto con Ah, es mi personaje, es mi, mis mis derechos, eh, sino compartirlo ¿no? y hacer más y, y hacer esta colaboración en la comunidad. ¿Eso es tu objetivo? ¿Ahí es donde piensas llegar? Sí. Pero sí, ¿De sí, algo sí. se tienen que vivir? Si no tienen los derechos, ¿entonces de qué? Y de, de que la gente, por ejemplo, esto, este tipo de proyectos, la gente compra por adelantado, el corto, Ajá. o eh, también compra los archivos por adelantado, pero tienen una licencia libre, entonces lo compran a modo de donación. Bueno. Hay, mucha gente, hay gente que cree que si lo doy gratis no hay nadie que va a colaborar, y quizás hay mucha gente que no lo hace, pero realmente cuando uno ofrece estos archivos de manera libre, hay mucha gente que dice: Ah, que bueno, lo voy a donar y a la vez voy a tener los, los archivos y compartir". Un poquito como Wikipedia, ¿no? que finalmente es gratuito, pero viene de los donativos. Claro, o sino incluso como bandas como Radiohead que, que hicieron con este álbum también que lo daban a cualquier precio. O sea, no, no es que le, le colocaban este precio a eh, Rainbow se hicieron. Eh, no colocar este precio específico, sino dejarles a la gente que ponga el precio. Y hay mucha gente que lo compraba a un dólar o a nada, y hay mucha gente que, que lo compraba al doble, triple cinco veces lo que costaba. Muy bien. Platícame, por favor, cuándo te van a poder ver eh, Pablo Vázquez, estoy platicando con Pablo Vázquez, que es eh, artista de animación 3D, que es invitado a la Universidad de Anagua. ¿Cuándo van a poder platicar contigo? Mañana mismo, mañana a las... 6, 7 y media de la tarde, vamos a estar en la Universidad de Anahuac, eh, vamos a dar una charla sobre Caminandes y también pueden acercarse por internet, en, la, en, en Facebook también, acercarse a Comunicación en Agua Cancún y hay mucha información acerca de los, de los cursos que se están dando para hacer este tipo de, de, de trabajos de, de animación 3D y de la charla que vamos a dar mañana. ¿Tiene algún costo? La charla es, es libre y gratuita. Hay que anotarse nada más así para o, que O lo que prefieren, este, forzar ¿no? <risa> <risa> Así como en internet. Pablo, pues muchas gracias. ¿eh? Gracias, me da mucho gusto muchas. conocerte, saludarte y pues, ver tu trabajo. Eh, ¿Quién de en la no? Sí, ahí anda suelta por desde la náhuac. Mina <risa> <Patreña. risa> sí, sí. de la paternidad. Sí, estoy viendo aquí una postal de este personaje que se llama como... Coro se llama, coro. significa guanaco pequeño en el idioma de, de allí de la Patagonia del Sur, este huelche. Muy bien, y este coro está en la Nahuac, aquí de Cancún. Entonces, mañana 7:30. 7:30 de, de la tarde en la Universidad de Nahuac. Mucho gusto, Pablo, que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Y ahorita señor. le vamos a compartir aquí a nuestro público de Twitter y de, de Facebook con la foto de esta pequeña llama, coro se llama, y que ya está en la que esperando que usted vaya a conocerla, Mañana. Gracias. Muchas gracias. Que sí, estén muy bien. 825 mensajes. Muy bien.